Hola, ¿cómo les va? Hemos hecho hoy, eh, más temprano, 11 AM Argentina, un programa para festejar los 3.000 suscriptores a mi canal de YouTube. Hicimos limpieza de varias temáticas y por algo que no puedo entender, este, ha quedado como, como trabado ese video. Ojalá pueda eh, ponerlo rápidamente para, para que todos los demás, los que no estuvieron allí, puedan aprovecharlo. Y si no, si no puedo hacerlo, me comprometo a hacer otro programa similar al que hice hoy para que puedan acceder todos aquellos que, que no estuvieron allí. Así que muchísimas gracias por todo lo que se suscribieron a mi canal y vamos por mucho más. Muchísimas gracias.